¡Los monstruitos están encerrados en el castillo! ¡Ay, pobres pequeños monstruos! ¡Y es Halloween! Cinco monstruitos que un día conocí Están encerrados sin nada que hacer ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Uno salió y pronto se escapó Sí, están encerrados sin nada que hacer ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Uno salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién dejó salir al monstruo? Sí, sí.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 Sí, está encerrado sin nada que hacer ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Él salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Te tú? Yo ¡No! <risa>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 Tiburón vampiro Dudu, tiburón. Yeah! Tiburón monstruo Dudu, tiburón monstruo Dudu, tiburón monstruo <tose> Dudu, tiburón. Tiburón monstruo Dudu, tiburón monstruo. <tose> 찾ou, tiburón calabazasado tiburón calabazasado tiburón sí. tiburón calabazaado <tos> tiburón calabazaado tiburón calabazaado tiburón tiburón fantasma <tos onasa talking> dudu, <debate> tiburón fantasma dudu, tiburón fantasma dudu, tiburón fantasma dudu, fantasma Fantasma Dudu, tiburón Do-do-do-do